Ya, vamos a seguir escuchando. Gracias. Discretas y continuas. ¿Sí? Discretas y continuas. ¿Cuáles son las discretas? Las que toman valores enteros. Lo más fácil para saber acá si son discretas y continuas es que las discretas básicamente nos van a hacer contar, digamos. ¿Sirven para contar? ¿Sí? Por ejemplo, número de alumnos. Número de grupos. Sirve para contar dónde el cero. Lo que sí. En esta semana número nueve. En esta semana número nueve. Tenemos el tema. Las variables de estudio. Tipos de variables. Es un tema, Acuérdense. Que ya lo hemos visto durante las primeras semanas. Se les orientó a ustedes con la finalidad de ir avanzando ya su trabajo. Y deben tener ya un buen avance. Deben ir avanzando las preguntas o los temas que correspondan. O la secuencia o la metodología a seguir de acuerdo al índice. Pero, pre, pero. Para aclarar. Acuérdense que en las primeras semanas hicimos el título. Y luego de ello. Aprendimos a identificar mis variables. Hicimos la operacionalización de variables y la matriz de consistencia. Una variable es una constante. Una variable cambia, no es relativa. Una variable es distinta una de otro título de investigación. Y así, cada variable nos va a servir para identificar o dimensionar. Como escuchábamos en el video, hay muchos tipos de variables, tanto para las variables cualitativas como cuantitativas. Nominal u ordinal para las cualitativas, discretas y continuas para las cuantitativas. Ordinal y nominal porque te dan un orden, una jerarquía, un nombre, una edad, una identificación. Discretas y continuas porque te dan una cantidad, un número exacto. Se puede cuantificar, medir. Te permite conocer talla. Altura se puede dividir, como hemos venido escuchando. Pero también, lo más importante, en el caso nuestro, venimos trabajando con la variable independiente y dependiente. La independiente es la causa, es el origen. No depende de otro motivo, razón o circunstancia. Por eso es independiente. Es la causa. Es la razón. Y la dependiente es el efecto o consecuencia. Por ejemplo. Yo digo. Los grupos vulnerables. Y el principio del interés superior del niño en la provincia de ICA 2021. Ojo, los grupos vulnerables. Y el principio del interés superior de los niños en la provincia de ICA 2021. Profesor, entonces, no, se ve, no se ve la imagen. Pero yo no estoy poniendo ninguna imagen. Ah, yo Uy. pensé que había puesto, profe. Buenas noches. Buenas noches. Yo lo que estoy viendo, ¿usted está viendo la carátula o no? Sí, profesor, disculpe. Yo no he puesto ninguna imagen. Solo estoy explicando, motivando Ajá. el tema que lleva ya, como profe. nombre, ojo, que lleva como nombre las variables y estaba proponiendo un ejemplo, ¿no? Porque el tema es variable de estudio. Y estoy resumiendo, practicando, reforzando o motivando de acuerdo al video que hemos escuchado. Y proponía un ejemplo, no se preocupe. Y proponía un ejemplo y decía, ¿no? Textualmente, si yo digo los grupos vulnerables, y el principio del interés superior del niño en la provincia de ICA 2021, ese sería un título posible de investigación. Si fuese así, yo tengo que ubicar mi variable independiente y la variable dependiente. Uno es la causa y el otro es el efecto. Uno es el origen y el otro es la consecuencia. Según este título, ¿cuál sería mi variable independiente? Interés superior, niño, El superior. del niño. doctor. Claro, ¿no? Interés El superior del niño. ¿No? Como consecuencia del principio del interés superior del niño, como consecuencia posiblemente existan grupos vulnerables. vulnerables. ¿Quiénes son los grupos vulnerables? Los niños, niñas, adolescentes. Mujeres, ancianos en situación de abandono físico, corporal o económico, ¿cómo les afecta? ¿Se dan cuenta? Ese es otro tema. Vulnerables, niños, ancianos, ¿no? si yo digo Si yo mm. digo, el hacinamiento carcelario en relación con las políticas penitenciarias en el Perú 2021, ¿cuál sería mi variable independiente? Políticas carcelarias. Políticas carcelarias. Política carcelaria. Es el origen, ¿cierto? Así es. es la causa. Sí. Y como consecuencia de ello, hay hacinamiento carcelario. Sí. Tengo que estudiar cuál es el origen, cuál es la causa no del hacinamiento carcelario. Posiblemente las políticas penitenciarias no están bien orientadas. No se cumplen. Porque cuando hablo de políticas penitenciarias... Tengo que ver el tema de políticas públicas. Las políticas públicas están enraizadas, enmarcadas con las políticas regionales, con las políticas locales. No pueden estar disociadas entre sí. No pueden estar divorciadas. Y entonces posiblemente se está mal aplicando. Quizás hay una sobrecarga procesal. Quizás la infraestructura para los penales no es la más adecuada, porque ha aumentado la delincuencia. Tengo que ver las causas, los orígenes. Posiblemente eso está dando lugar a que haya un hacinamiento carcelario. Pero en principio, ojo, lo que nos interesa, y qué bien, porque estoy escuchando lo que nos interesa primero es que yo debo definir mi título y debo identificar mis variables. ¿Cuál es independiente? ¿Y cuál es dependiente? Pero escuchábamos también que hay otros tipos de variables. Por ejemplo, variables intervinientes. ¡Ojo! Y variables determinantes. Lo vamos a ver más adelante. Interviniente porque interviene, por ejemplo. Por ejemplo, en el, en lo, en el primer ejemplo, los grupos vulnerables y el principio del interés superior del niño en la provincia de Ica 2021. ¿Qué interviene? ¿Interviene el sexo o no? Interviene la edad. Ojo. Interviene el sexo, interviene la edad. ¿De quién? De los niños. De los jóvenes. De quienes voy a investigar. Y entonces, allá hay un tema para investigar. Y entonces tengo que ir identificando cómo se está dando ese tema. En el otro caso, el hacinamiento carcelario en relación a las políticas penitenciarias. Allí también tengo o puedo trabajar con variables intervinientes y determinantes. Por ejemplo, puede ser la edad, puede ser el sexo, puede ser el nivel educativo, ojo, el nivel educativo, puede ser el contexto social. Eso influye, pues no, posiblemente en el hacinamiento carcelario. Pero una variable determinante puede ser la reincidencia en los delitos o no. Que... Está reincidiendo, entonces posiblemente no. Eso determina que nuevamente sea encarcelado. Una variable determinante puede ser el tipo de delito. Sicariato, robo, asalto, violación. Feminicidio, etcétera, etcétera. Entonces, también hay otros tipos de variables, pero en este caso, lo que quiero demostrar es que no solo es variable independiente y dependiente. Existen otros tipos de variables como hemos venido escuchando en el material del trabajo. Y así, usted puede ir seleccionando su material de trabajo, ¿no? Ese material de trabajo... para poder ir avanzando. Y entonces, con esta motivación o esos ejemplos, vamos a continuar. Las pautas para el desarrollo de la sesión de aprendizaje, eso siempre le pedimos a ustedes, ¿no? Tener en cuenta estas pautas con respecto al material de trabajo que se les proporciona. Ya sabemos que el tema de estudio son las variables y tipos de variables. ¿Sí, Mirza? Doctor, buenas tardes. Una consulta. Sí. Tipos de variables, eh, nosotros hemos estado trabajando viendo las cualitativas y cuantitativas. Mi pregunta es, eh, es el, y claro, entre la cualitativa está la ordinal, nominal, en la cuantitativa las discretas y las continuas. Las intervinientes y las determinantes, ¿son parte de las cuantitativas o cualitativas o son, parte, eh, o, son par, eh, o son a continuación? ¿no? O sea, cuantitativas, cualitativas, no, intervinientes. No, son partes. No sé si me dejo a no me yo misma. No, son partes de otros tipos de variables. Ah, y entonces, cualitativas, uno, cuantitativas, dos, intervinientes. Eh, con eso estamos trabajando. Sí, es que que Por ejemplo, en maestría o en doctorado, como ya es otro nivel de mayor exigencia, y dependiendo del esquema de cada universidad, se puede trabajar con intervinientes y determinantes. Acuérdense que hay trabajos de investigación o tesis cualitativas y hay tesis también cuantita, cuantitativas. Entonces, en el caso nuestro, de acuerdo al esquema, estamos trabajando con variables independientes y dependientes. Y lo que yo explicaba es que no solo existe eso, existen otros tipos de variables. claro Reitero, eso es para otro tipo de nivel también de investigación, de mayor exigencia. Y entonces, allí posiblemente se trabaje con variables intervinientes o determinantes. Pero eso, reitero una vez más, depende del esquema, ojo, o la exigencia de cada universidad. Por lo pronto, nosotros solo estamos trabajando con independiente y dependiente. Eso no quiere decir que sean las únicas variables, ojo. No son las únicas. Hay otros tipos de variables. Ya, doctor, gracias. Ya, eso es para conocimiento general, ¿no? El propósito, esto también ya lo hemos explicado, para yo dar una opinión, primero debe estar atento. Ojo, debo estar atento. Y luego puedo dar una opinión. En todos los temas yo debo estar atento, ojo. Debo estar atento. También las actividades previas. Allí hay que revisar el material audiovisual o interactivo. No, allí encuentran el link de la página y otros links de trabajo de material. Eso no impide que ustedes puedan no ver otro tipo de trabajo. Y al respecto, vamos a encontrar mucho material. En investigación hay mucho material, hay muchos autores. Las variables de investigación, las variables de estudio, pueden ser medibles. Los datos que se pueden recoger o recabar deben responder a las preguntas de investigación. Acuérdense que de las variables salen las dimensiones y de esas dimensiones salen sus indicadores. También señalé en su momento que cuando se trata de investigación cualitativa, las variables ya no se llaman variables, se llaman... Categorías. Y las dimensiones ya no se llaman dimensiones, se llaman subcategorías. Eso dependiendo si su esquema o trabajo es cualitativo. Eso ya lo hemos visto. También solo para hacerles recordar, ojo. Por eso hay mucho material, hay mucho, mucha teoría y doctrina. Las variables es lo que venían nos escuchando y lo que preguntaba su compañera. Según su naturaleza, cualitativas y cuantitativas. Hay investigaciones cualitativas e investigaciones cuantitativas. Cualitativas son aquellos elementos, características, que tienen carácter cualitativo o no numérico. Es decir, te da una cualidad, un carácter, una identificación. Por eso escuchábamos nominal y ordinal. Nominal y ordinal porque te da un orden, te da un hombre, te da una jerarquía, te da un carácter, una cualidad. ¿no? Nominal y ordinal. El grado, la sección, el sexo, le da, te da un orden, una jerarquía. Cuantitativas, ojo. Cuantitativas. También hay trabajos de investigación cuantitativas. Lo cuantitativo o las variables cuantitativas se caracterizan por ser numéricos. Ojo, numéricos. Cuantitativo es número, es cantidad. Por eso, estas variables cuantitativas. Tienen esa característica de ser numéricas o cuantitativos. ¿Discretas o continuas? ¿Por qué discretas? Porque te dan talla, peso, número, cantidad. ¿Se pueden descomponer? Número de hermanos, cuatro. Número de familia, seis. Número de estudiantes del décimo ciclo de derecho, treinta no puedo decir 30.1, entonces sí se pueden medir. Entonces tenemos las variables cualitativas y cuantitativas. Las variables de estudios, de investigación, son todos aquellos que se pueden medir. ¿Cómo se mide una variable? A través del recojo de información o recolección de datos. En el caso nuestro o en el caso de las tesis, en su gran mayoría, revisen su esquema. En el capítulo que dice metodología, eso siempre les recuerdo. En ese capítulo que dice metodología hay un punto que dice Métodos y técnicas de recojo de información. Y otro punto que dice técnicas de procesamiento de datos. Pero cuando yo digo métodos y técnicas de recojo de información o simplemente recojo de información, me refiero a la técnica. La técnica puede ser una entrevista, puede ser una encuesta, puede ser una ficha de datos. Puede ser una ficha de observación. Como instrumento, como instrumento, como instrumento, puedo utilizar preguntas dicotómicas, abiertas, cerradas o escala de líquido. Por eso, pueden ser medibles, ojo acá, pueden ser medibles. La información que se recoge o datos que se recaban pueden ser medibles. Pero eso ya es otro proceso. Pero las variables, ojo, se dimensionan. Y como les decía, de esos indicadores salen las preguntas. Esas preguntas se aplican. Y los resultados deben ser procesados. Arrojan resultados estadísticamente, dependiendo del nivel del enfoque o el tipo de investigación. Las variables pueden ser susceptibles de tener una definición operacional. Acuérdense en nuestra matriz de operacionalización. Primero, las variables. Primera columna. Segunda, segunda columna, definición conceptual. Tercera columna, Definición operacional. Cuarta columna, dimensiones. Quinta columna, indicadores. Sexta columna, ítems. O peso. Algunos autores discrepan y dicen, solo póngame las variables, su definición conceptual, sus dimensiones e indicadores. Solo piden cuatro columnas. Por eso les decía en algún momento, a veces los metodólogos andamos enfrentados. Nos encontramos enfrentados. Por eso, ¿qué hace la universidad? Emite una guía. Ahí está el proceso. Y la definición operacional se refiere a dónde va a operar. Cómo se va a aplicar. Cuál es el campo de acción o jurisdicción de esa variable. Por ejemplo. Me voy nuevamente al ejemplo de los grupos vulnerables y el principio del interés superior del niño en la provincia de ICA. ¿Cuál sería la definición operacional de la variable principio del interés superior del niño? ¿Dónde va a operar? En la provincia de, de ICA. Vamos a detectar si hay casos o no de violación. Del principio del interés superior del niño. Y la otra variable llamada grupos vulnerables. Vamos a ver cuántos grupos vulnerables existen. Puede operar en la provincia de Ica. Los grupos vulnerables mayormente se ubican en las zonas más alejadas. En los pueblos jóvenes. En las zonas populares. Ahí es donde se va a operar. Por eso la definición operacional es el lugar, es la zona donde se va a aplicar. Muy distinto es definición conceptual. Cuando yo digo definición conceptual, ah, debo definir qué significa el principio del interés superior del niño. Debo definir, según autores, qué significan grupos vulnerables. En el otro ejemplo que puse sobre hacinamiento carcelario y políticas penitenciarias, debo definir qué es política penitenciaria, qué es hacinamiento carcelario. Pero si yo digo el hacinamiento carcelario en el penal Cristo Rey de Cachiche de la provincia de Ica 2021, la definición operacional es que... Van a operar en el penal. Allí en el penal posiblemente voy a hacer una entrevista, una encuesta. Posiblemente voy a buscar información en el módulo penal. Allí va a operar. Daré una entrevista a los jueces, fiscales, profesionales del derecho. Por eso no confundir definición operacional de una variable con definición conceptual de una variable y entonces existen muchas variables de estudio es lo que venía explicando trabajamos con variable independiente y dependiente pero también como le decía y allí lo pueden observar ustedes hay otros tipos de variables Intervinientes y determinantes. Puede intervenir el sexo, la edad, en el caso de grupos vulnerables, en el caso de violaciones, en el caso de la defensa del principio del interés superior del niño, interviene el sexo, la edad. Determinantes. Puede intervenir la violencia sexual. El abandono. Pero también recalco que esos tipos de variables se pueden utilizar o emplear dependiendo del tipo y del nivel o del enfoque de la investigación. Del nivel de la exigencia puede ser para un estudio de maestría, un doctorado. Nosotros estamos recién en proyecto Estamos en proyecto y lo que reitero es que quiero recalcar una vez más que no existe solo variable independiente o dependiente. Eso es para conocimiento general. Existen otros tipos de variables como el que acaban de observar. ¿Cómo se definen? Las variables de una investigación. El investigador. El tesista. Define su título. Luego de ello. Define e identifica sus variables. Dependiendo del tipo, enfoque, nivel. Y diseño de investigación. En el caso nuestro, cuando tocamos el diseño, allí decimos diseño no experimental. Cuando tu jurado te pregunte por qué es no experimental, usted le dirá, porque no se manipulan las variables. Las variables se mantienen tal como son. Pero hay otros tipos de trabajos que sí pueden manipular las variables. Los trabajos cuasi-experimentales o experimentales. En el caso nuestro, no. Entonces las variables no pueden ser manipuladas. A esos tipos de trabajos se llaman diseños no experimentales. Pero cuando son manipuladas, pueden ser diseños experimentales o cuasi-experimentales. Y allí lo resalto. De color rojo, diseño no experimental. No se manipulan las variables. Pero si el diseño es experimental, sí se pueden manipular las variables. Como lo reitero. Nosotros no hacemos ese tipo de trabajo, lo hacen las carreras de biología, física, química, medicina, farmacia, ciencias de la salud, en el caso nuestro no.